Mi nombre es Frandi Pérez, soy venezolano y vivo en Medellín. Cuando llegué a Medellín eh, no tenía documentos para trabajar y empecé, empecé haciendo arepas, arepas venezolanas. Yo vivía cerca de la estación Aguacatala y, y ahí vendía mis arepas venezolanas. Luego llegó una prima y, y me acompañaba a vender las arepas venezolanas. Me acuerdo yo que para agosto empezaron la Feria de Flores acá en Medellín y en el apartamento donde nosotros vivíamos teníamos una vecina que trabajaba para una empresa de eventos. Ya, ya nos habíamos relacionado, ya, ya, ya me conocía y, y me recomendó con esta empresa, pues, con, una, con una empresa de eventos de acá de Medellín. Y dicha empresa me dio la oportunidad de trabajar como logístico. Empecé trabajando como logístico en esa empresa. Eh, ese fue mi primer trabajo eh, en el desfile de silleteros de, de Medellín. Era un país que iba en crecimiento. Era un país que iba en crecimiento, existía el respeto, existía la tolerancia. ¿Qué pasó? Llega este régimen, el venezolano quería un cambio, quería un cambio, por eso cuando Hugo Chávez entró al poder por el golpe de Estado, muchos lo apoyaron, eh, tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, tenía el apoyo de los militares y por eso llega a poder. El venezolano en un tiempo eh, no se convencía o decía que, que Venezuela nunca podía caer en crisis, que nosotros teníamos mucho petróleo, que nunca íbamos a llegar como... Como, como Cuba, pero ya nos dimos cuenta que una mala administración puede quebrar un país y eso fue lo que nos pasó. A raíz de las expropiaciones y, y, de la, y de la mala administración del país se llegó a la crisis. Necesariamente tiene que haber un cambio. Necesariamente tiene que haber un cambio en Venezuela para que el país eh, se restablezca. Eh, te estoy hablando de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 Medellín me enamoró. Para mí, Medellín es una de las mejores ciudades de Colombia. Eh, podría decirse que ahorita obviamente es mi casa, eh, pero yo tengo la esperanza, como cualquier venezolano, de volver a mi país, de poder trabajar para mi país y de poder hacer lo que hago aquí en mi país.